Palma real, conocida como palma real, es una especie de palma cuya altura, elegancia y fácil cultivo la ha convertido en una de los árboles utilizadas como ornamental más común en el mundo. Es también el más simbólico de los campos de Cuba, donde es reconocido como árbol nacional. El epítelo, específico regia, viene del latín regia y significa real, del rey. Árbol con tronco en estipe que suele tener hasta unos 25 metros de altura, pero en algunos casos puede llegar hasta 40 metros. Su tronco es liso de color grisáceo, claro, tiene la apariencia de una columna elegante, ligeramente fusiforme, que engruesa ligeramente a media altura, para luego volver a adelgazar. El diámetro de tronco puede alcanzar los 50 a 60 centímetros. Tiene un penacho terminal de hojas que alcanzan hasta 6 metros de largo. Las hojas tienen en su base un peciolo envainador, yagua, muy grande y liso que envuelve el tronco. Las hojas son pinnadas y los foliolos o pinas muy numerosos, bífidos en el ápice y son verde oscuros, brillantes. La inflorescencia en Padre ramificado en dos por tres veces consecutivas y se abre envuelto en una espata de su misma longitud Debajo de la base de la yagua de la hoja más vieja Las flores son césiles lanceoladas con cinco tépalos externos y cinco internos Los internos son en la flor femenina son palvares los estambres son de 6 a 9. El ovario tiene 3 cavidades y está rodeado por una cúpula de 6 dientes. Los estigmas son 3 céciles. El fruto o palmiche es una valla ligeramente alargada, unos 10 milímetros y ancha, unos 9 milímetros de color violáceo, que contiene Solo una semilla. Es nativa del sur de la Florida, Bélice, Bahamas, Puerto Rico, Cuba, Honduras y de algunas regiones de México y de las Islas Caimán. Hoy está plantada en todos los países de la zona intertropical y en varias regiones se ha silvestrado. Se encuentran en los llanos cultivados cubanos como principal remanente del bosque semi-caducos que era la vegetación predominante en Cuba y también crece en terrenos montañosos fértiles y húmedos, siendo a veces más abundante en la vegetación secundaria. Al igual que en otros países americanos, la mayoría de estos árboles suelen sembrarse en los cañaverales de azúcar a lo largo de los caminos e interiores para delimitar parcelas y servir de orientación por ser fáciles de distinguir a la distancia. La palma real tiene muchos usos además de su popular cultivo en jardinería, el tronco proporciona tablas como los bohíos o casas campesinas, las grandes hojas o pencas conocidas como guano sirven para techar casas, con las espatas florales se hacen catauros que son como cestas no tejidas, las vainas foliares o yaguas sirven para envolver las hojas curadas del tabaco y en tercios y antes también eran muy usadas para hacer las paredes de los bohíos. Sus flores son una importante fuente de alimento para las abejas. Su fruto, el paniche, cuelga muy abundantemente en racimos y brinda excelente alimento para los cerdos. Los racimos ya secos son útiles como escobas rústicas. El cogollo tierno puede servir como alimento llamado en Cuba paniche. La floración y fructificación ocurre a lo largo de todo el año y cada palma puede dar de 2 a 8 racimos de palmiche de por lo menos 23 kilos y puede ser hasta de 92 kilos cada uno al año. El paniche puede ser fuente de aceite para fabricar jabón. Usos medicinales. En Cuba se usa la raíz de co cocimiento como diurético para expulsar piedras en la orina, para el tratamiento de la diabetes, y se dice que es tiene propiedades emolientes. El árbol mantiene el color del sol, haciendo ver de un color más gris. La palma real fue escogida como árbol nacional en Cuba por ser el más numeroso de los sus árboles y por ser la especie más notorio de sus paisajes, por su belleza y por su utilidad y por estar representada en el escudo nacional. Es un árbol sagrado para el, una de las religiones más difundidas en Cuba, la regla de Ocha, santería o regla de los orizas, es decir, regla de los dioses. Esta religión es originaria de los Yoruba, etnia africana de la región del Golfo de Guinea, en África Occidental. En Cuba, esta religión fue transculturista. Urada junto con sus portadores, los africanos esclavizados, al tiempo que fue cubanizándose y sincretizándose con otros elementos religiosos, se fue convirtiendo en la religión más difundida entre los descendientes de africanos en Cuba sin importar el origen étnico. Hoy entre sus creyentes puede hallarse todos los colores de piel. La palma real es llamada alabi en Yoruba, idioma ritual de esta religión en Cuba. Este árbol, que es el preferido de los ayos, es uno de los atributos que representan al changón Esta orisa se en Cuba con Santa Bárbara de la fe católica y es el dios del fuego, del rayo, de la guerra y los tambores. De mayor devoción, las ofrendas a Chango suelen colocarse al pie de la palma. Sus hojas verdes sirven también para construir dentro de la casa de Santo la choza donde el iniciado de Okun Oricha de la Guerra, el hierro y la forja, recibe homenajes después de la consagración. Proveniente de las Islas Canarias existen algunos lugares de Cuba la costumbre de azotar los árboles que no dan frutos usando escobas de racimo de la palma, al tiempo que se le profieren amenazas e injurias. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.